...como las personas, eh, señores... Eh, ...que se encontraban disfrutando de este asueto... ...de la Semana Mayor... ...en las diferentes zonas costeras de la Región Norte... ...ya han empezado a retornar... ...hacia sus repetivos hogares... ...otros optan por quedarse hasta el día de mañana lunes... ...pero mayormente las personas que tienen que... ...laborar en el día a día... ...entonces retornan desde tempranas horas de este Domingo Santo. Vamos a conversar con el director de la Defensa Civil de este municipio para que nos dé y nos pase un balance sobre de, de todo lo que ha acontecido en este asueto de la Semana Mayor. Su nombre, hermano. Muy buenas tardes. Mi nombre es José Orlando Severino, director de Defensa Civil del municipio de Villarriba. En lo que tiene que ver con este asueto de la Semana Santa, Semana Mayor, y todo ha transcurrido de manera normal, gracias a Dios. Eh, aquí nos encontramos en el cruce del abanico, la cual, como ustedes podrán observar, hay mucho flujo de vehículos, ya que las personas se dirigen a sus respectivos hogares. Eh, nosotros aquí, como defensa civil, estamos en prevención total para que esas personas puedan llegar de una manera sana y salva a sus hogares. ¿Cuáles hechos lamentables se han registrado por acá? En el día de hoy, gracias a Dios no ha pasado ningún hecho lamentable eh, Exceptuando el día de ayer donde ocurrió un accidente eh, cerca de aquí, de esta zona eh, Donde dos personas pues resultaron heridas Y otro hecho aislado de una persona herida por arma blanca Vemos que desde tempranas horas de este, de este domingo santo eh, Ya las personas han optado, han optado por retornar hacia sus hogares Sí eh, es normal y, y gracias a Dios también que las personas están eh, aminorando eh, sus llegadas con el sentido de que lo han hecho con temprano. Es una buena decisión de parte de ellos ya que eh, esperamos que posteriormente a esta hora eh, van a seguir eh, viniendo más eh, acumulaciones de vehículos la cual eh, puede de que le obstaculice llegar temprano a sus hogares. Eh, como tú podrás observar, ya el flujo de vehículos es muy constante y esperamos que en el transcurrir de las horas pues, puedan aumentarse eh, el, la, los el tránsito vehicular. Para ello, nosotros estaremos apostados en diferentes lugares para eh, tratar de agilizar junto con la DGC, la Policía Nacional, eh, el tránsito vehicular. Muchísimas gracias, hermano. Bien, señores, ahí escuchamos, ahí escucharon ustedes al director de la Defensa Civil en este municipio. Eh, señores, de, queremos exhortarles a todas las personas que todavía no han decidido retornar hacia sus hogares, que cuando lo hagan, Manejen con prudencia y si van a manejar que no tomen para que así lleguen sanos y salvos a sus respectivos hogares con sus hijos y su familia. De mi parte es toda la información que tengo durante este amplio recorrido por todos los municipios de nuestra provincia de Duarte. Llámese Las Guaranas, Pimentel, Castillo, Arenoso, Villarriba y demás comunidades. Y gracias del alma por haber estado con nosotros en esta programación especial de Telenor Semana Santa 2023. Y para mí fue más que un honor y un placer llevarles a ustedes todas las informaciones que ocurrieron en toda la zona de los municipios de nuestra provincia Duarte. En cámara, Warner Cruz, un servidor Ramón Hernández. Será hasta la próxima. Nos vemos el próximo año. Bye bye. Retorno al estudio.